Hey, ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes. Esta vez estoy haciendo video con mi cámara. Pues sí, ¿va? ¿Con cuál, va? Pero bueno, este. Vamos a ponerle el micrófono para que se escuche mejor. ¿Sale? Vamos a pausar. Pues bueno, se supone que ya debería de escucharse mejor. Así que. Probando, probando, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo creo que ya, ¿no? Bueno. Me estoy apresurando, omitan todo el desmadre que tengo de mi cama Pero tengo que estar arreglando lo que es mi ropa hoy en día Porque, bueno no mi ropa pero sí el equipo Porque justamente este fin de semana la tengo saturadísima Estoy listo para este gran reto, estoy listo para este gran reto que tenemos y pues bueno estoy preparando todo justamente para llevármelo y no tener tantos problemas, los lentes, la cámara, los flash, todo ya lo estoy preparando así que vamos allá. Pues bueno estoy preparando ahorita todo lo que necesito para la sesión de este fin de semana, ya tengo mi mochila, ya tengo el flash, ya tengo todo. Bueno casi todo me faltan algunas cosas como la para LED. no puede faltar siempre pues tiene que vivir en alguna parte en algún punto estos eh, más que nada este pero no creo que lo voy a usar yo... las tapas Nunca se les olviden las tapas, en este caso voy a llevar mi yugri, Casi no lo he usado mucho, de hecho muy pocas veces las que lo he usado, pero vamos a sacarle provecho ahora que voy a tener que hacer un clip audiovisual práctico y de muy buen agarre para, para esas manos temblorinas que existen en algún punto. Cuando ya, yo cuando ya estoy cansado de estar con la cámara así tanto tiempo, pues obviamente mejor. Ya llevo un soporte y lo hago mucho mejor. Y lo más chido es de que tiene varios agarres aquí acá y acá. ¿Vale? Yo voy a llevar este. ¿Vale? Ya también llevo mi lente de 50 milímetros. Este nunca tiene que faltar para fotografía de retrato. En algún punto me voy a comprar el 35 milímetros, pero ya con una mirrorless. Al menos con una mirrorless ya. Porque si sí voy a actualizar mi cámara en algún punto. Por ejemplo, en estos puntos... Es muy útil esta también, porque, por ejemplo, lo único que necesitarías es un flash, digo, un tripié, donde acomodar esto. Y ya tengo luz de frente. <risa> un chingo de luz. Yo creo que en este punto ya tenemos algo establecido, ya tenemos todo el equipaje que voy a llevar para el fin de semana. Y pues todo ya lo voy a empezar a acomodar aquí en mi mochila. Así que prepárense amigos y amigas. Hey ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Pues yo estoy bien de estar aquí frente a ustedes No tenemos mucha luz, pero bueno Vamos a empezar con esta pequeña sesión Esta gran sesión que va a ser De parejas por primera vez en este canal Dedicado obviamente a parejas Y pues bueno, ellos son la parejita Del día de hoy, okay. ellos se van a casar Y pues bueno, ella es Madi, él es Javier Y cuéntenme, ¿Cómo se sienten Con esta primera vez De una sesión así? Ay, Pues la verdad, nos sentimos muy nerviosos bueno, al menos yo me siento muy nerviosa. ¿Y sí, tú, Javier? Igual, la primera vez que hago, que hago algo así. Okay. Y se siente diferente. Pues bueno, esto es parte de la experiencia. Es al principio que se sienten así. Ustedes sean ustedes mismos, relájense. Más que nada, disfruten de la sesión. Claro ¿va? Sí. Ya no digo nada más porque este video va a ser algo diferente. Espero que ustedes también lo disfruten. Felicidades a la parejita nueva, a los novios nuevos. Y pues bueno, bueno, no novios nuevos, pero sí, sí casi, casi recién casados. Vamos allá y... Disfruten del video, chao! Bueno, este, espero que hayan disfrutado ustedes del video, espero que les haya gustado, ¿cómo se sintieron en esta sesión ustedes dos? Pues al principio nos sentí, bueno, me sentí nerviosa, pero la verdad es que Alex nos brindó mucha confianza y nos dijo más que nada disfrútenlo, es su día, gósenlo. entonces pues ahora sí ya, fue así como que minorando la situación, entonces la verdad... Mil gracias Alex, mil gracias. No, no, este, tú, este... A mí también me gustó Javier. mucho, me gustó, este, pues las ideas y pues que nos mostraba más que nada el trabajo para ver cuál es el que nos gustaba, si estaba bien así, si le cambiábamos algo, me, me gustó mucho así, esa dinámica. Perfecto, y con respecto entonces al video, ¿qué opinan? ¿Las tomas? ¿Las sintieron buenas? ¿Las sintieron mal? O... No, no, a más. mí me encantaron, <risa> espero okay. que ustedes lo puedan disfrutar también. Perfecto entonces, pues bueno muchísimas gracias, pues bueno estoy desde mi cuarto, es que la cámara dejó de grabar, pues bueno espero que les haya gustado este, este pequeño video, este pequeño primer video que hago sobre novios, para los novios muchísimas gracias por darme esta pequeña oportunidad, eh, ya no tuve la oportunidad de agradecerles en ese momento, pero bueno de corazón frente a ustedes que los voy a ver el día de mañana o más bien el día del rato, 5 de marzo. Muchísimas gracias. Para todos ustedes, suscríbanse, denle la manita.